en el día de hoy estamos tratando de buscar algo para hacer para el especial de San Valentín porque en verdad yo no hice nada con mis muchachas así que pero quiero tratar de darle un poco de amor a la gente así que bueno eh... una pregunta ¿usted hace en Serenata? de verdad verdad verdad? sencillito ponlo a prueba serio quieren quieren que lo ponga a prueba ok bueno vamos a hacer lo siguiente muchachos Vamos a hacer algo muy importante. Vamos a hacer serenata por el especial de San Valentín. Así que estamos para pa el estamos para el cuerno. Bueno, vamos, vamos. vamos. vamos. Bueno, nos vamos pues. uh, uh. Buenas. Espero que todo esté bien, que no la estemos molestando. Pero ¿qué pasa? La vimos. Y vimos que usted era una persona seria, una persona que quiere amor. Porque estamos en el especial de San Valentín. Así que muchachos, vengan para acá. Esta es tu serenata, mi amor. Ahí está. Pau. Uno, dos, tres. Esta Siempre tienes sola. ¿Qué tienes aquí ahora, mi aquí? Ajá Va a besarme a mí no hay hora sí, Ok, ok du, du, du, du. Es que me desespero du, du, du, du, du, du. Si no tengo los besos Es la que yo quiero <risa> Estamos tratando de partir el amor por Panamá no, no se <risas> Cuídate ah, ahí. Bye, buena, buena, buena, buena Estamos en el especial de San Valentín ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estamos tratando de partir el amor por Panamá para que su familia esté contenta, así que muchachos vengan y... a ah. cantar, a ah. cantar, a cantar 3, 1 ajo, ajo, ay. a vencerme a mí no hay hora ajá, ¿cómo dice? tu, uh tu, tu, tu, es que me desespero tu, tu, tu, tu, si no tengo los besos tu, tu, tu, tu, de la que <tose> yo quiero Así que para que sepan que estamos tratando de pasar el amor por Panamá. Entonces, espero que les haya gustado. Así que espero que haya pasado un buen San Valentín con su familia hermosa. Y bueno, nos vemos por ahí. Buena mi amor, buena, buena, buena. Entonces. Mira, mira qué está pasando aquí. No, tranquila este. ¿Qué le pasó? Bueno, mi amor, este es por el, por el especial de San Valentín. Muchachos, del amor. Del amor. Ahí está un por mejor ti Si no tengo los besos De la que yo quiero ¿Cómo dice? ¿Cómo dice mi amor? ¿Qué va? ¿Qué va? Mira, ahí hacemos fe Si aquí me tienes ahora Que no te me descontrola Nada más aquí mi amor Ajá, ajá Es que me desespero ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, no yani tengo los besos Me quieres mi amor Espero que me ames Así que espero que te haya gustado, estamos esparciendo el amor por Panamá. Así que un saludo para la gente que saludo, te venga aquí. Un saludito. un saludito, mi amor, sin pena, sin. Es que te amamos, mi amor. No te rías, no te rías, no te rías, se está riendo. Bueno, mi amor, dale. Te queremos mucho. estamos <risa> el especial <risa> es que la vi viendo las carteras y me pareció interesante, así que les quiero dedicar algo por la especial de San Valentín. Muchachos, vengan, ¡Hey, hey, vengan hey, a cantar en la serenata. Hey, padre, ¿Cómo dice? Eres ¿Cómo dice? si aquí me tienes ahora, amor, no me si no tengo Desapareció, así que un abrazo, no las quiero mucho. Muy bien, muy bien. Hay que esparcir el amor por Panamá. Unos momentos después. De... Bueno, le explico. Uno no pueden grabar, no pueden hacer nada de esta cosa si no mantienen un permiso dentro del centro comercial. Okay. Si ustedes mantienen un permiso. Eh, nah, no pueden sabía. salir por todo lado. si la si te... cantamos una canción? No, no, porque después, a peor, a mí, se me votan a mí, me <risa> bien por, por ahí cantando. O sea, si, si van a hacer eso, tenían que ir a administración. Claro. Pero ya que está ahora... El, no, ya vamos a podemos, Ajá. <risa> Administración, pedimos un permiso anticipado para que le den eh, para que puedan estar en el área que deseen haciendo, le explican su situación, que van a hacer el voto, y ellos le dan la... El permiso, por lo tanto ahora mismo no puedo permitir que dentro del centro comercial haga canción Ah, no con mucho gusto Entendemos, ah, entendemos. gracias Pero feliz si San Valentín también ¿Le podemos yo decir una canción decir igual? Negativa ¿No? ¿No quiere la canción? <risa> tú, tú, ¿Cómo tú, dice? Tú, tú, tú, tú. Así que muchachos, espero que les haya gustado Uy. el video fue sumamente fritita con la gente de Grupo Grado. Entonces, muchachos, ¿qué le tienen que decir a la gente de Franza? Gracias, gracias a todos los que están allí pendientes. Eso este fue el grado, un especial de San Valentín con Franza. Uh, la partida. Muy buena. importante que vayan a ver nuestro video y se suscriban a nuestro canal Grupo Grado. Bueno, claro, aquí voy a poner el canal de Grupo Grado para que vayan. Y abajo en la descripción voy a poner el video. O aquí también vamos a poner el video de la canción Tú, que se está estrenando. Así que, muchachos. Y, y el que quiera que le llevemos una serenata, que nos llame, ¿verdad? También si Le, he le damos los números de Fran para que. Fran dijo que la próxima él canta. Yo. Bueno, el reto. Es el reto. Entonces, ya te muchachos. Si quieren que yo esté cantando una serenata, pongan los likes que ustedes quieran y pongan los comentarios que ustedes cree que en Francia. Comenta, comenta, comenta una, comenta, una vez. campanita Así que, la muchachos, la nos no. fuimos. <ríe>